Mario, eh, un gusto, un saludo, gracias por darnos esta cobertura en momentos en que estamos ante una pandemia que ha puesto el coronavirus, que ha puesto de rodillas las economías más poderosas y los sistemas de salud más solventes y que se suponía que podían atender cualquier tipo de epidemia o pandemia que se pudiera presentar. Estamos viendo problemas a nivel mundial y lógicamente nosotros no somos una isla, nos afecta, pero la presidenta Yanine Áñez ha dado instrucciones de que vamos tratando de solucionar y aliviar el problema que tiene en todo, en todo el mundo y especialmente los bolivianos con esta emergencia sanitaria que se viene dando para poderlo controlar. Así es, José Luis. En todo caso, y bien más allá del con, de esos conceptos que son globales, a la gente que nos está escuchando eh, tiene algunas dudas a pesar de que han explicado, se ha explicado todo esto, la aplicación de los bonos la aplicación de los bonos ahora bien, hay dos bonos que han determinado hay varios, pero hay dos bonos esenciales y que van a beneficiar a un montón de gente, a un montón de gente. el primero de ellos que lo anunciaron hace varios días es ese bono para los um, niños que están en colegio entre kinder, pre-kinder y, y, y, y primaria, 500 bolivianos. Explica, necesito, no para empezar. Ya, Este es un bono que universaliza el tema del beneficio. Porque un taxista, una persona que está en el sector informal, o sea, la, la mayoría de la población boliviana tiene un hijo en colegio fiscal o en colegio de convenio. Y eso abarca a un millón quinientas mil estudiantes. Eso nos permite llegar a todas las familias sin discriminación de ningún tipo, como base el grupo vulnerable que son los niños. Entonces, de esta manera, lo que se ha hecho es utilizar el mismo sistema que vamos a tener de bancarización. El apoderado o el padre o la madre que tenga los hijos, si esa familia tiene un hijo, recibe 500 bolivianos, si tiene tres, recibe 1500 Entonces, de esta manera, lo único que estamos haciendo, ya hemos recibido al 31 de marzo, el listado de todos los alumnos del ciclo inicial y del ciclo primario. Entonces, se está operativizando el sistema porque anteriormente algunos bonos se pagaban en efectivo, iba la gente, distribuía, pero también se presentaron muchos casos de corrupción. La instrucción de la presidenta es muy clara, cero corrupción en esto de que es una emergencia nacional sanitaria. Entonces, estamos tratando de bancarizar, de pagar en cuentas de la mayor parte de la población, y eso tarda un poquito, pero... Ya esperemos nosotros que a partir del 15 estaríamos ya pagando este este bono, porque son 1.500.000 alumnos y que tienen que tener la cuenta los apoderados o los padres o la madre en este caso. Está absolutamente claro. Este es el primer paso que dieron ya hace, hace varios días. Solamente a los eh, niños que estén en kinder, pre-kinder y primaria de colegios fiscales ¿Cuáles son esos colegios de convenio, José Luis? Son los convenios que tiene la Iglesia Católica con el Gobierno Nacional. Entonces, son algunos... Estos son convenios con la Iglesia que la Iglesia también atiende y que los incorporamos porque también incorpora en estas partes fiscal, incorpora también a, mucha, a muchos niveles de, eh, de familias de bajos ingresos. Es por eso... Este grupo es uno de los que tenemos que atender en este momento, al igual que con el tema de la canasta familiar, primero atendiendo a las personas de la tercera edad que no tengan ninguna jubilación ni ningún otro ingreso, que solo tienen el tema de renta dignidad. Perdón, perdóname, ese ya es el segundo grupo. Sí, se, este es el, se están este, atendiendo este, con 500 bolivianos a cada alumno. Efectivamente, cada alumno. esto vamos segundo, a empezar a pagar posteriormente. Exacto. El segundo grupo está empezando hoy. Es el grupo de los eh, adultos mayores. Explícanos un poquito eso. Ya, los adultos mayores, en primer lugar, eh, por la edad y por ciertas cosas, a pesar de haber dado toda su vida trabajando para el país, no tienen muchas veces una jubilación directa. Por lo tanto, los que tienen el tema de renta dignidad, pero sí tienen la renta dignidad, aquellos que no tienen jubilación ni ningún otro ingreso, les llega el, el, el bono de canasta familiar. Entonces, eso lo pueden cobrar a partir de hoy día. Está bancarizado porque los que reciben en renta dignidad tienen también el tema de su cuenta, no tienen ningún problema, y con eso, la canasta familiar, que en primera instancia íbamos a entregar alimentos, pero había que movilizar 90 toneladas era un gasto muy alto, eh, calculaba que por ejemplo en los años anteriores cuando había estas distribuciones de bonos, a veces era el 30% del bono, entonces si esos recursos podemos seguirlos asignando y llegando a la eh, mediante pagos directos a la banca y al beneficiario, es lo que estamos haciendo a partir de hoy. Ahora, esa persona que va, ese abuelito, esa persona... Mayor que está yendo a cobrar, puede cobrar, por ejemplo, una vez que se acerca la ventanilla, puede cobrar su renta dignidad, puede cobrar también su canasta familiar. Y si hay alguna deuda para atrás, porque aquí hay que dejar claro dos aspectos: la renta dignidad se paga todo el año, si se atrasa tres meses, cuatro meses, cuando va la persona eh, de la tercera edad a cobrar. ...los cobra los cuatro que se le debe, se los nivela... ...así que no pierden la renta dignidad de ninguna manera... ...es válida durante 360 días un año... ...en este caso, por eso, la canasta familiar... ...tiene validez de 90 días... ...o sea, no es que hoy día se va a pagar... ...no es que hasta el día se va a pagar... ...no, hay 90 días para cobrar lo que es la canasta familiar... ...o sea que en cualquier momento... ...puede la persona apersonarse para el cobro. Por lo tanto, puede cobrar tanto la, la renta de como la canasta familiar. Y si se le debe de, de meses anteriores, porque puede ser que no haya cobrado, algunos no cobran, también se lo puede pagar. Y hemos decidido, por, por el bien de estas personas, porque es el grupo más vulnerable, si ustedes se fijan en Europa, si ustedes se fijan sobre todo Italia y España... La mayor cantidad de afectados con el coronavirus son personas mayores de 60 años. Y lo que estamos queriendo es cuidar a estas personas cuando vayan a cobrar. Hemos ampliado una hora el pago de eh, la atención en 52 agencias eh, y bancarias y 52 ban instituciones financieras que te permiten eh, re eh, realizar este pago. Entonces, a estas personas que no se agoten, no se desesperen y que igual se le va a pagar. Lastimosamente, tenemos por este tema de desastre por el coronavirus, sábado y domingo, que antes los bancos funcionaban, podían pagar. Entonces, y en este momento no es que hayan colas largas como las anteriores, se está atendiendo el mismo número. Lo único que antes tenías. Al interior del banco, a todo mundo haciendo cola. En este caso, hay que mantener un metro de distancia. Por eso da la impresión que tenemos colas largas. Pero este, segun, este segundo bono y este este grupo ya está trabajando. Lo que hemos postergado un poco, vamos a ver, la próxima semana, es eh, a, las, a las madres gestantes del bono Juana Zurduy y también el tema de los discapacitados para que no se junten los tres grupos y salgamos en estos primeros días de las personas de la tercera edad y podamos seguir eh, cumpliendo con los otros bonos. Y hemos tenido un embudo, porque lo mismo, el mismo sistema financiero también coincide con el pago de sueldos y salarios de todos los funcionarios públicos y de todo el sector privado. Entonces hay una recarga temporal hasta supongo yo el 10, que es una recarga, una sobre recarga temporal en los bancos, pero se está buscando la manera de darle una cobertura, pagos rápidos, y sobre todo para las personas mayores de 65 años, pueden recurrir a la línea gratuita 810-1610, -10, para que si no pueden venir, los puedan traer para cobrar y volverlos a su casa. Entonces... Creo que el mecanismo que hemos tenido que trabajar a marcha forzada en el gobierno para dar estas facilidades es lo que nos está dando la oportunidad de hoy comenzar a pagar este bono. Así es, estamos hablando con el ministro de Economía, José Luis Parada. Eh, más que preguntas muy puntuales que seguramente tienen respuesta más fácil, quisiera algunas respuestas en el marco de la macroeconomía. Eh, claro, a mucha gente le dicen, no, yo quiero yo quiero el día a día. Y en ese contexto, ministro, hay mucha gente que ha escuchado decir, se han olvidado de nosotros, eh, nosotros no tenemos eso, etcétera. De alguna manera… Casi todos los bolivianos creo que se han beneficiado, uno, con los dos bonos, dos, con el Juancito Pinto que va a quedar, con el Juan Azurduy que va, se va a quedar y con la rebaja de los uh, de las facturas de los bienes. ¿Cuánta gente estará siendo beneficiada en la sumatoria total de esto? no? En esto eh, se ha tratado de universalizar, si te fijas en las medidas, de universalizar el tema de lo que son todas las medidas consideramos que estamos abarcando a unos 10 millones de la población boliviana porque el que también universaliza y sobre todo atiende a los a los más eh, necesitados es el alivio de los servicios básicos, que el gobierno va a pagar el 50% de lo que es agua, luz y gas y ahí podés ver de que definitivamente el 77% tiene factura de luz, por ejemplo, entre 1 a 120 bolivianos. De eso te va a pagar el 100% de la luz, o sea que el 77% de los hogares que tienen eh, domiciliaria, que tienen energía categorización domiciliaria, el 77%, más de 2 millones de personas, no van a pagar durante... Eh, la factura de marzo, abril y mayo, porque aquí hay que hacer una aclaración. La factura de marzo ya no la van a pagar, ya viene con la disminución y el 50% la paga la el gobierno nacional. Pero entre 1 y 120 bolivianos, que es el 77% de los hogares, lo paga el 100% el gobierno nacional. O sea que ninguna factura de luz en este rango, la de marzo, ya no va a pagar ninguno de esos dos millones de hogares que les ha llegado. Lo mismo, después vienen ya en menor proporción de 121 a 300 bolivianos, de 301 a 500, y de mil en adelante solo hay el 20%, y eso se reconoce esa parte simplemente. Por lo tanto, esto de agua a luz por tres meses abarca más o menos a dos millones seiscientos mil hogares. Eso por un promedio de tres miembros estamos hablando de siete millones ochocientos mil. Por lo tanto, son 10 millones de personas que se están beneficiando con todas las medidas que tiene el gobierno. Aparte, tener la reducción de impuestos. Aparte tenés el tema de la reprogramación de las deudas, que viene también desde marzo, abril y mayo, son tres meses, para todo lo que es el pequeño, mediano, mediano deudor, empresas pequeñas, medianas y grandes, con lo cual es otro universo. Estos prestatarios alcanzan aproximadamente a un millón de personas. Entonces, las medidas integrales del gobierno están abarcando a todos los sectores. No vamos a solucionar, creo que tampoco podemos solucionar de la noche a la mañana, y en tan corto tiempo, porque la verdad que esto el coronavirus ha dejado, en, yo diría, bastante golpeados a todas las economías. Pero en, dentro de todas estas políticas, el mantener la estabilidad económica, las cadenas productivas, el abastecimiento de los mercados se está realizando normalmente, ...tenemos que agradecer a la población el esfuerzo, sacrificio que están teniendo en este momento... ...y eso, esto es una manera de ir solucionando los problemas de la mayor parte de la población... ...en algo que tengo que darte la razón, no hemos llegado a varios sectores todavía... ...pero lo que estamos tratando es de equilibrar todo lo que es la relación campo y ciudad... ...o sea, no nos estamos olvidando del área rural... Estamos preparando este fin de semana, ver algunas alternativas que esperemos poder ir solucionando y midiendo también a, para aplicar posteriormente todas estas medidas de alivio para ese pueblo que está sufriendo, algo que nosotros, ningún boliviano lo hubiera querido tener, pero a nivel internacional, a nivel mundial, está creando problemas. Uh -huh. Eh, por ahí la, circu la situación da tanto, José Luis, para, para el presente, la preocupación es tan del presente que por ahí hasta va a ser impertinente mi la pregunta que te voy a hacer a continuación, pero es que hay que hacerla y es que hay que ver con cierto optimismo el momento pesimista que estamos pasando. ¿Qué hacer? Asumamos que en dos, tres meses eh, va a haber vacuna, que las cosas van a calmarse, etcétera. ¿Cómo ves, por muy transitorio que sea el gobierno, cómo ves la situación económica de aquí adelante, cómo confrontarla, mantener el tipo de cambio, el asunto del precio del petróleo está eh, muy preocupante, hay ahorros que se están haciendo indudablemente, pero cómo ves un nuevo trato, hay que ver eh, la, la factura que nos va a pasar, esto es muy alta. Están viendo en, en la coyuntura, lo que puede hacerse hacia el futuro eh, a ver todo esto que está pasando yo creo que es un llamado de atención al mundo entero todos los sistemas económicos están colapsando y en algunos países la discusión en este momento es o la economía o la salud los muertos o la economía entonces ya estamos viendo que por ejemplo Estados Unidos posiblemente, por lo que se ve, abre a la economía y va a convivir con los muertos, va a convivir con el coronavirus, va a convivir como se hizo antes, la, con la influenza y con otras. Este virus es mucho más agresivo, ha causado mucho más daño. Y la discusión a nivel mundial es cuál es el punto justo medio entre lo que es la economía, porque puede haber también... Empresas que colapsan, gente que se queda sin trabajo, y generar otro tipo de problemas sociales a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es el punto justo medio entre lo que es mantener la estabilidad económica, mantener los niveles de producción, mantener los niveles de alimentación, eh, de la seguridad alimentaria, versus los, los, los casos que podrás tener de coronavirus y la capacidad de que tenga de resolver estos problemas y ahí siempre va a haber lo que más complica que son las muertes, porque una vida no tiene valor material. Que hemos, eh, las instrucciones de la presidenta Yanine Áñez ha sido desde noviembre buscar la estabilidad económica y en este momento la preocupación es que la población boliviana tenga salud y... ...tenga también el tema de los abastecimientos y no tenga problemas. Para adelante se está pensando de que con toda esta caída de precios de materias primas... ...hace que el modelo que se aplicó en Bolivia en los últimos 14 años... ...simplemente fue un espejismo presupuestario... ...y hay que comenzar a hacer análisis serios para buscar alternativas. Por ejemplo, hay que dar solución cuanto antes al tema del litio... Porque es la energía que va a mover para adelante Tema de ingresos, temas de empleo Y puede ser una generación, sobre todo De nuevos niveles de ingresos que el país no tenía Y puede cubrir lo que se viene cayendo Se están tomando, en este momento se están estudiando Primero, haciendo seguimiento a todas las medidas Que están tomando todos los países Porque, por ejemplo, Perú está poniendo 24 mil millones de dólares para todo lo que es solucionar el tema económico. En este momento también el, el Banco Mundial está aproximadamente con unos 120 mil millones de dólares. Aparte está también Europa con 720 mil, porque aquí hay dos aspectos que se está viendo a nivel mundial. Primero, cómo se frena el coronavirus y cómo reactivar la economía posteriormente en lo que es tu pregunta. En Bolivia también estamos estudiando, hay un sector eh, muy golpeado que es el sector minero, el otro también hidrocarburos, los carburos, y en el tema agropecuario hay que darle las condiciones para tener la seguridad alimentaria que llega a casi un 80% para que no falten los alimentos. Entonces, se están tomando las medidas urgentes las que estamos haciendo ahora, pero también mirando para el futuro, el momento en que se den estas soluciones que Dios quiera que la vacuna la encuentre en cuanto antes, se tengan las posibilidades de, por lo menos, eh, medicamentos que te disminuyan el tema, sobre todo de mortalidad, que son muy altos en algunos lugares, y lo que se está buscando, básicamente, es darle un norte también al país para los próximos cinco años. Eh, no, te ha, ¿No te ha sugerido nadie en el gabinete o por allá, un poquito más allá, la posibilidad, porque yo no sé cómo están financiando todo esto, la posibilidad de um, una emisión inorgánica? Bueno, es, eh, es un tema que no lo manejábamos desde 1982 en la hiperinflación, pero eh, no sé cómo lo están respaldando todo esto, tenemos 6 mil millones creo en, en reservas, pero no te ha sugerido nadie utilizar la maquinita. Eh, no, porque estamos trabajando, hay un equipo económico muy fuerte entre el Banco Central, entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, eh, Asoban nos está ayudando bastante, entonces hay un trabajo conjunto eh, en la parte económica, no va cada uno por su lado porque hubiera sido imposible mantener el tema de estabilidad que se tiene en este momento si no se trabaja conjuntamente. Por el momento también estamos recurriendo mediante cartas porque hay fondos eh, externos en este momento que nos permiten ...también financiar mucho de lo que corresponde a varias de las actividades que van a haber. Se están creando fondos en la CAF, se están creando fondos en el BID, en el Banco Mundial, en plata ...y estamos recurriendo también a este mecanismo. Y la economía boliviana, a pesar de los problemas críticos que nos dejó el anterior gobierno... ...hay los mecanismos como para poder trabajar tanto con eh, el tema de endeudamiento interno y endeudamiento externo, pero equilibrado. Yo creo que estamos eh, manteniendo esos equilibrios, por eso es que en este momento no estamos teniendo problemas para poder atender todo lo que son los bonos, pero principalmente la preocupación de la presidenta es que no falte plata para el sector de salud. En los 14 años anteriores nadie le dio la importancia necesaria y ahora estamos tratando de consolidar por lo menos un sistema de salud que permita cubrir todo lo que pueda pasar con con, con enfermos contagiados de coronavirus, se los pueda atender y que por no por una falta de atención estén estemos teniendo fallecimientos por esta situación. Por el momento está estable, tenemos problemas, no vamos a decir que es una tasa de leche, tampoco hay problemas como en todo el mundo, pero se están haciendo todos los esfuerzos y creo que hasta este momento las reservas internacionales creo que han subido un un poco, por lo tanto, hay la confianza de la de la población, eso hay que agradecer, hay la confianza en el sistema financiero eh, nacional tenemos confianza de que con todo este apoyo internacional también que se está dando, no solo en Bolivia, sino a nivel de todo el mundo, vamos a ir cubriendo todo lo que son las demandas y esperemos que en el más corto plazo posible tengamos una solución a nivel mundial porque no la vamos a poder dar desde acá, por ejemplo, el tema de las vacunas. Pero de acuerdo al informe de la OMS hay como 40 laboratorios trabajando en lo que es descubrir la vacuna y creemos nosotros que más temprano que tarde podremos tener algunas alternativas. Pero el esfuerzo que estamos haciendo en todo lo que es la emergencia sanitaria, que hay que dar gracias al pueblo boliviano, también está haciendo que en este momento seamos uno de los países que menor número de confirmados de coronavirus tengamos y esperemos que siga así. Bien, un par de cositas nada más José Luis te agradezco por tu tiempo la primera tiene que ver con pequeños ahorros no sé si tan pequeños pero eh, no estamos consumiendo mucha gasolina por lo tanto tengo la impresión que en la subvención a la gasolina te ahorra algo de dinero eh, a los municipios les ahorra el hecho de que no están dando eh, desayuno escolar por ejemplo, eh, hay otros ahorros que se está, hace, que está haciendo el gobierno ahí eh, tiene por lo menos alguna reacción relación por las pérdidas por ejemplo por ingresos de aduana y, y, y e impuestos internos? Sí, lo que estamos haciendo, por ejemplo, lo que no nos explicamos es que en el gobierno anterior el consumo de combustible no se relaciona con lo que ahorró en cuatro meses el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, más de 300 millones de dólares en cuatro meses, porque tampoco se tenía ningún control y. El, parece que el negocio de la compra de combustible era muy grande porque nunca hicieron, se pudo poner etanol desde el 2006 y ahorrarse esa cantidad de plata en importaciones. Ese es un punto de ahorro. El otro es que en el presupuesto también se pusieron mucho gasto corriente y de tipo político, proyectos de tipo político que no los hemos empezado, no se ha licitado y esos recursos han ido primero ...al tema de salud, consolidar el 10% del presupuesto general de la Nación para Salud... ...y ese ahorro que tuvimos en los dos meses anteriores... ...porque el déficit lo bajamos de 9.5 a 7.2, lo volvimos a 2016... ...entonces eso es lo que nos ha estado dando esa pequeña liquidez para manejarnos en todo este periodo... ...entonces lo que estamos haciendo, también revisando en el presupuesto general de la Nación... Todas las compras que se están haciendo y esas compras superfluas que muchas veces los directores administrativos comienzan a realizarlas aquí y allá, también se las está frenando. Por lo tanto, la prioridad es el tema de salud y básicamente con esos ahorros y ahora con el apoyo internacional y posiblemente también eh, la parte interna podemos ir solucionando este problema. Y lo último, José Luis, dile lo que quieras a la gente que nos está escuchando, por favor, desde tu punto de vista de autoridad, de padre, de abuelo seguramente, como yo, eh, como amigo. A ver, dile lo que quieras en unas cuantas palabras a la gente. Simplemente que este sacrificio es muy grande en Bolivia. Agradecemos a toda la población boliviana, pero hay que confiar porque Bolivia tiene las condiciones no es una economía gigante para necesitar recursos inmensos, lo único que necesitamos que la corrupción no vuelva al país y la utilización racional de los recursos como se está haciendo ahora, utilizándolos de manera transparente, como los pagos de los bonos, que van directamente de la cuenta a la cuenta de cada usuario, que tengan la confianza en el pueblo boliviano que vamos a salir adelante. Bolivia se merece mejores días y creo que de, este, de esta crisis del coronavirus está la oportunidad de hacer un mejor país y darle mejores días a nuestros hijos. Bien, te agradezco mucho, José Luis, un abrazo grande. ¿eh? Un gusto, un saludo a todos los